Tenía la nevera conectada cerca de mi, en la, mi habitación, hice un cortecircuito, tiró candela y por eso fue una chispa a la cama y cogió fuego. Nos cansamos de llamar a los bomberos, no se, no, se, no se hicieron, no hicieron presentes... ni siquiera han venido a preguntarme qué te pasó, ni cómo fue esto, ni nada, ni nada. Así sucesivamente. Un desculdo totalmente. ¿Ninguna de las autoridades se han presentado? Nadie, nadie, solo el apoyo de los vecinos aquí. Recibí alguna quemadura porque gracias a Dios. Eh, unos muchachos muy voluntarios cuando yo entré ahí que saqué el tanque de gas para que no explotara y volara a las otras casas yo iba a salir a, a retornar por allá y no pude retornar por el fuego y entonces ellos explotaron la puerta y me hallaron inconsciente en el piso y me recogieron y me llevaron al hospital. Lo que da vergüenza aquí en el municipio de Pimentel, con este síndico que tenemos, que aquí lo, una casa se termine de quemar por causa de una batería que supuestamente los bomberos no tienen. Eso es lo que da de vergüenza. Que por favor se pongan la pila y que se ubiquen, que Pimentel está bastante deteriorado también y que aquí hay pocos recursos. Para uno está pasando tanto, uno compra la cosa con tanto trabajo y sin necesidad se le pueda quemar. Que había tiempo, había tiempo de que eso no sucediera. Pero por falta de una batería. Supuestamente una batería que faltaba. Que no se encendió esa mejor, casa, mejor, se encendió mejor. esa casa. Estamos reunidos aquí en el barrio de los Molondrones dándole seguimiento a un caso que ha acontecido como a las 8 y algo de la mañana, ¿entiendes? Y gracias a Dios que no hubo tragedias mayores, pero así le estamos explicando y le damos también a esta comunidad que nos unamos todos, ¿entiendes? Para llegar en que sea a lo más profundo de lo que hoy en día ha pasado. Hoy por nuestros barrios, entiende, que hoy en día por un cortocircuito, entiende, y por falta también de las autoridades, entiende, competentes que hoy en día se le llamó a los bomberos y no se tuvo la mayor magnitud, entiende, porque hoy en día no parecía, en el camión de los bomberos no tenías una batería. ¿Cómo es posible que hoy en día, Pimenté, esta decadencia de que hasta de una batería en el camión de los bomberos. ¿A dónde están las autoridades de aquí? ¿Para qué pusimos las autoridades si hoy en día no le están sirviendo a nuestros pueblos?